¿Qué tal amigos del día? Nos encontramos desde los exteriores de la Oficina Técnica Forense del Cantón Quevedo, lugar hasta donde han arribado los familiares de un joven del Cantón La Maná, eh, de 23 años de edad, quien se habría presuntamente quitado la vida. Ellos están aquí en los exteriores de la morgue esperando que se reciban los documentos para que le puedan realizar la autopsia y poderlo trasladar hasta su tierra natal. Vamos a conversar con uno de sus familiares. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Marco. Don Marcos, cuénteme un poco sobre la noticia que les ha llegado a usted sobre la, el deceso de Ramiro. Bueno, el deceso en la mañana, solo recibió una llamada que ha pasado eso, se, se ha muerto y no se sabe más qué pasó, qué inconveniencia hay dentro y todo eso. Es un caso, y eh, no se puede entender qué es lo que pasó. ¿Dónde estaba Don Ramiro cuando ocurre esta tragedia? Eh, le encontramos en, el di, en la madrugada, en la mañana, que en, en el campo, en la finca. Ahí le encuentran en un árbol nada más, no sé más nada. ¿Una finca de propiedad familiar o donde él trabajaba? De él mismo, en la propiedad de él, en la, ¿La casa. Sí, tal la vez al lado de él o cerca del cuerpo encontraron algún veneno, alguna arma, algo con lo que le haya inducido tal vez a quitarse la vida. Nada, nada, absolutamente nada. Solo lo que está ahí, una piola y colgado en el árbol nada más. Lamentablemente. ¿Don Ramiro tenía hijos? ¿Era casado? Eh, tenía solo una señora nomás. ¿Y una? ¿Tenía esposa entonces Sí, un hijastro. ¿Pero no hacían vida? ¿Estaban separados? Sí, separados. A veces se unían, a veces vuelta, a veces así pasaban ahí, como siempre, una pareja ¿Qué entonces lo que ustedes presumen que pudo haber ocurrido? Tal vez alguna depresión amorosa, o sea, qué, qué, ¿cuáles son las presunciones que ustedes tienen? No sabemos nada porque él nada comunicaba. ¿No conversaba? Él no conversaba, solo llegaba, no decía nada, tranquilo, se guardaba todas las cosas. ¿Nunca les dijo, mire familia, tengo este problema, una solución al...? No, nada ni alguna cosa, solo llegaba a la casa, nada más, y por ratos y después él salía y se sí iba. ¿Quién realizó el hallazgo? ¿Quién lo encontró a él eh, de esta forma sin vida? Eh, mi cuñado bajando a dejar a, a los niños al colegio, que bajaba del campo. Y lamentablemente lo encuentra así. ¿no? Sí, ¿no? Okay. Muchas gracias. Esa ha sido la información que don Marcos, familiar de Ramiro, eh, ha podido dar a nuestro medio de comunicación. También informarles que acá en el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se encuentra ingresada una cabeza humana que fue encontrada al mediodía de hoy en el recinto Faita. Esto perteneciente a la parroquia rural San Carlos, jurisdicción del Cantón Quevedo. Los, la Policía Nacional hizo el respectivo levantamiento del cadáver eh, que sería la cabeza humana, e ingresaron eh, esta parte hasta acá, a la morgue del Cantón Quevedo, lugar pues donde ya se encuentra en manos de los médicos forenses. Esa es la información que ha sido entregada por medio de los miembros de la Policía Nacional. Aún no se puede determinar a qué persona corresponde. Sin embargo, se estaría investigando si se trataría pues de la cabeza que hace falta en el cuerpo de un abogado, quien fue decapitado el pasado fin de semana, también en esta misma zona del Cantón um, Quevedo, acá en la parroquia rural San Carlos, como les informaba. Eso es lo que ha ocurrido el día de hoy acá en el Cantón Quevedo, Esa es la información que le podemos llevar. Estamos eh, en vivo desde acá de la morgue del Cantón Quevedo, también eh, informarles que hace pocos minutos, en el sector que es conocido, donde están realizando el, el puente nuevo, esto es en la San José, también habría ocurrido un presunto intento de, de suicidio, aparentemente, una joven adolescente, según lo que comentaban los moradores, habría intentado lanzarse desde una terraza de uno de los edificios de esta zona. Sin embargo, sus familiares han preferido no hablar y los moradores también por respeto a la decisión de sus familiares. En estos momentos, la joven se encuentra con ayuda de sus familiares por el hecho que se registró también hace pocas horas. Todos esos eventos se registraron acá en el Cantón Quevedo. Esa es la información, amigos, que les podemos llevar desde acá de la morgue del Cantón Quevedo. No se olviden seguirnos a través de las redes sociales y también revisar nuestra página web www.aldia.com.es.